Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. Si me escuchas un poco diferente, no te preocupes, no voy a morir. Es simplemente que entre los meses del embarazo y que estoy pasando por un proceso asmático, la voz la tengo un poco diferente el día de hoy. Si es la primera vez que me ves y no me conoces, pues me presento. Soy Katy de Oliveira y soy farmacéutica experta en dermocosmética. El día de hoy vamos a hablar sobre la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria que generalmente cursa con descamaciones. Estas descamaciones son muy comunes conseguirlas alrededor de las glándulas sebáceas. Es muy común verlo en el área de las cejas, de las aletitas de la nariz, de la zona perioral, en el cuero cabelludo, en el pecho. Pero también se presenta en algunos bebés, desde aproximadamente dos semanas desde el nacimiento hasta más o menos los tres meses. Y es lo que comúnmente se denomina costra láctea y es como esa descamación amarillenta esta descamación también se puede presentar en los adultos como te comentaba y también se caracteriza por ser así como amarillento por eso es que muchas veces se confunde y se cree que tiene la piel seca pero en realidad es una dermatitis seborreica es muy común en los hombres se puede presentar hasta en el 5% de la población en pacientes inmunodeprimidos en pacientes mayores, pacientes con Parkinson o que tengan algún tipo de afección cardiovascular. Va a influir muchísimo lo que son los factores neurológicos el estrés, el no dormir bien, afectan muchísimo. También afecta muchísimo los factores hormonales. Esto particularmente en el caso de las mujeres por los picos hormonales que tenemos mensualmente afecta mucho y el alcohol afecta también en gran medida. Luego también va a venir muy marcada por las estaciones del año. Cuando es invierno generalmente se presenta una descamación en el rostro porque es donde más nos exponemos al frío y cuando es verano más se va a presentar en los plieres, en los pliegues, en los pliegues de los codos, las rodillas, las ingles, porque al hacer más calor, al tener más temperatura, hay mayor sudoración en estos pliegues y se presenta esta descamación. No hay que confundirla con la dermatitis atópica y en ocasiones se puede confundir con la psoriasis. Es por ello que es fundamental que te lo diagnostique tu médico dermatólogo y es muy común que si la tienes en el rostro la puedas presentar en el cuero cabelludo o en otras zonas del cuerpo. Hay cuatro pilares fundamentales que vamos a utilizar en el tratamiento cosmético de la dermatitis seborreica. Como es una enfermedad que se produce por la alteración de un hongo de nuestra microbiota, lo que vamos a hacer es utilizar antifúngicos para poder controlar este hongo. También debemos utilizar sustancias seborreguladoras porque esta grasa que está en nuestro cuerpo es la que produce más esa irritación al alterarse la microbiota. Utilizaremos agentes calmantes por el tema del picor constante, y agentes keratolíticos para facilitar la descamación y la renovación celular. Recuerda que la dermatitis seurreica es un proceso crónico. Por lo tanto, tu rutina siempre deberá estar compuesta por estos activos. No debes inventar mucho ni salirte de mucho esquema de eso, porque recuerda que cualquier estrés o cambio puede alterar y cursar como un brote. Y cuando tenemos brotes hay que aplicar medicación que nos indique el dermatólogo tratante. Estas recomendaciones que te voy a dar son simplemente para el mantenimiento y evitar que te produzcan los brotes. En el caso del rostro vamos a utilizar limpiadores que sean sin dets que sean seborreguladores y calmantes. Adicionalmente, utilizar lociones de ácido salicílico va a venir genial en nuestra piel. No debes utilizar lociones o cremas o algún cosmético que tengan grandes cantidades de alcoholes, porque van a ser más irritantes para una piel que ya está irritada. Los protectores solares que debes utilizar deben ser de tipo oil free. Es bastante fácil conseguir las cremas hidratantes de la dermatitis seborreica, porque generalmente lo describen en su etiqueta con una D de Dinamarca y S de Sevilla, es muy fácil conseguirlas. Lo mismo para limpiadores, champús, quedando la rutina de la siguiente manera. Tu limpiador por la mañana, puedes utilizar una niacinamida, que es calmante y seborreguladora, tu hidratante específica para dermatitis seborreica y tu protector solar, muy importante que sea oil free. Por la noche, nuevamente vas a utilizar el limpiador, puedes utilizar lociones de ácido salicílico al 2% y esto lo puedes intercalar noches, con ácido acelaico, que además va a ser regulador calmante para la piel y te va a ayudar con las manchas. Si no conoces el ácido acelaico, te lo dejo por aquí para que lo puedas ver el vídeo O con retinoides si presentas gran cantidad de pústulas, líneas de expresión o manchas. Que si tampoco sabes cómo utilizar los retinoides, te los dejo por aquí para que puedas ver. Posteriormente, tu crema hidratante y una vez por semana vas a aplicar una exfoliación de acuerdo a las necesidades de tu piel. Aquí pueden ser con peeling enzimáticos, combinaciones de ácidos o la que mejor venga para tu caso. En el caso corporal, igualmente deberás lavar el cuerpo con jabones que sean cinde y calmantes y aplicar cremas que no sean untuosas y que sean calmantes para la piel. En el caso del cuero cabelludo, que también es súper frecuente, se debe lavar entre dos a tres veces por semana con productos específicos para la dermatitis seborreica, aplicando el siguiente esquema. Humedeces el cuero cabelludo, aplicas el champú, masajeas y enjuagas. Luego vendrá una segunda aplicación del mismo champú. Pero esta vez sí lo vamos a dejar unos minutos actuar. Dejas actuar unos minutos y enjuagas. El sentido de esto es que en el primer lavado retiramos la mayor cantidad de grasa del cuero cabelludo. Recuerda que es una enfermedad en donde se produce un exceso de grasa. Al retirar ese exceso de grasa y tener el cuero cabelludo mucho más limpio, ahora sí podemos dejar actuar los activos unos minutos. Y esto es lo que realmente va a hacer el control de la microbiota del cuero cabelludo. Cuando presentes brotes, recuerda que debes acudir a la medicación que tu médico tratante te esté indicando. Pero este proceso lo debes hacer continuo para evitar los brotes. Recuerda que el problema está es en el cuero cabelludo y no en el cabello en el caso de la dermatitis seborreica. Recuerda seguirme y suscribirte a este canal si quieres seguir aprendiendo más sobre dermocosmética. Y déjame en los comentarios si tú también padeces de dermatitis seborreica. ¿Qué otros temas te gustaría que pudiéramos hablar aquí? Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.